Amigos, retornamos nuevamente por aquí. Señores, hoy estamos dando pálvara y Leida Mateo ha vuelto a su espacio enfocado y vino por todo lo alto. Aris, tú diste detalle de cómo presentar y cómo acondicionar la información en ese currículum vitae. Ahora, Aris, ese paso tan importante luego de esto, ¿qué sigue para ese SCB? Ahora vamos a estructurarlo, o sea, paso por paso lo que debe contener cada una de las secciones de tu currículum. Lo primero es las informaciones personales. Entonces, en esta parte de su CV, tú tienes que tener tu nombre completo, el correo electrónico, que obviamente, porque por ahí es que se comunican contigo, y los teléfonos eh, que tú tengas disponibles, tanto de celulares como de residencia o de cualquier otra índole. Hay algunos reclutadores que sugieren que tú hagas una breve introducción o una semblanza sobre ti. Aunque, eh, esto tú podrías obviarlo, pero si brevemente tú dices cuál es tu perfil profesional y cuál es el propósito que tú tienes para ese cargo, Sería súper importante. Eh, hay otro segmento o otro, otro renglón que es importante en el CV que es tu historial académico. Ojo, tienes que comenzar, y Robert, para que se lo reitere luego al público televidente, no ponga tus estudios de primaria, que eso hace mucho tiempo. tus estudios de secundaria, que eso no. Tú comienza por los estudios universitarios. Entiéndase licenciaturas, maestrías. Doctorados, algunas especialidades que tú hayas llevado a cabo en los últimos tiempos, poner la institución y el tiempo, y, o sea, el año donde tú lo realizaste, porque es bueno saber que ese estudio fue reciente. Entonces tú comienzas por el más alto grado. Si tiene doctorado, doctorado, maestría y licenciatura. Como te dije, no es relevante que tú pongas tus estudios de primario a menos que no sea en las aplicaciones. O sea, en las hojas de aplicación, ahí sí te ponen que tú pongas tus estudios primario y secundario, pero en el CV no es necesario que tú lo pongas. También en esa historia. Ari, per, perdóname, eso es muy importante. Eso es muy importante, Arisleida, porque muchos de nosotros nos perdemos colocando esos estudios Así dentro es. de ese CV. Yo creo que es un punto muy importante a tomar en cuenta todos ustedes. ¿eh? Claro. Las certificaciones, los reclutadores le dan mucha importancia a esas certificaciones, sobre todo las que dan apoyo a habilidades y a destrezas que están vinculadas con la parte digital, pero pon solamente aquello que se corresponde con el puesto que tú andas buscando. La experiencia laboral, que eso es sumamente importante, a veces tu fortaleza es la experiencia más que la formación académica, entonces en este apartado tú vas a organizar cronológicamente, pero de un orden invertido uh -huh. tu experiencia, cuando decimos un orden invertido tú comienzas por tu último empleo y entonces ahí vas descendiendo. Pon también aquellos empleos donde tu puesto haya sido similar o parecido al que tú andas buscando, porque eso te da ti expertise de que tú realmente tienes el background que se necesita para ese cargo que se anda buscando. Hay otro, otro apartado también sí. dentro del CV que es lo que tiene que ver con actitudes y con logros. Logros, un reconocimiento que te hayan hecho, de repente resultaste ser... El empleado del año, sí. eso ponlo dentro de tus logros. Un reconocimiento que te dieron por un, una labor social, también ponlo dentro de tus logros. Eso es importante sí. porque agrega valor. Es un, un valor adicional. Y la parte de las actitudes, entendiendo que hay actitudes, en estas actitudes están las competencias blandas, que sí. te, tú te gusta eso, sí, ¿no? Sí. Y las competencias que son duras. Sí. Y ahí podríamos hablar un poquito de lo que son las competencias blandas y las competencias duras sería bueno definirlo para que la audiencia pueda saber cuáles son sus competencias blandas bueno, eso de, blandas la, eso de duras. la competencia blanda déjeme decirte que muchos reclutadores te le atrae tu CV por tus actitudes o sea por tus conocimientos sí. académicos pero hoy día lo que va a hacer que tú permanezcas en un puesto de trabajo son tus actitudes con C o sea, actitudes con P es tus conocimientos actitudes con C son tu, la manera de tu actual en el entorno laboral entonces, dentro de esas competencias blandas, que es lo que va a decir cómo tú vas a contribuir o cómo vas a desempeñarte en el trabajo? Ahí tú tienes, por ejemplo, trabajo en equipo, uh -huh. colaboración, responsabilidad, honestidad, sí. integridad, puntualidad. Eso es lo que va a definir que tú permanezcas en ese puesto de trabajo. Entonces, uh -huh. hay un esos. Esas son competencias blandas. blandas. No se ven porque se ven ya cuando tú sí. estás... Dentro en, del trabajo. Excelente, sí. Entonces, por eso aquí es dicen, tú entras por las competencias duras, pero tu permanencia va a depender de qué? Las competencias blandas. Porque tú puedes ser un gurú, pero si tú no eres puntual, no eres responsable, no tienes trabajo en equipo, o sea, no sí. sabes trabajar en equipo, no tienes liderazgo para un puesto que sea de, renencia, de, de, de gerencia, de gerencia sí. no eres empático con los demás, no sí. eres íntegro, no eres honesto, ya sabes lo que va a pasar. Sí, sí. entonces las competencias duras están relacionadas ya con, con, con el saber a, con el saber adquirido por ejemplo académicamente y también cuando tú manejas algún paquete de office que tú manejas el, el G Suite sí. que tú manejas herramientas tecnológicas eso es parte de las competencias duras impacta mucho pero pone mucho interés también a, a lo otro que son las competencias blandas y hoy día se le está poniendo mucha atención a ello. Muy bien, Aris algo muy importante en ese orden, porque tú has tocado algo que yo sé que muchos de los que nos ven en la televisión o en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube se pudieran estar preguntando, yo tengo esas competencias blandas, ¿cómo yo puedo evaluar y, de, y yo mismo darme cuenta de cuáles son mis competencias blandas? Y en un momento también poderla proyectar como parte de mis condiciones para acceder a algún puesto. Y lo bueno de eso de la competencia blanda, Robert, es que el otro que la percibe. Okay. A veces uno está consciente, obviamente, pero ya cuando tú estás dentro de tu equipo de trabajo, tu equipo es que sabe si tú eres empático, tu equipo es que sabe si tú tienes capacidad de colaboración, tu supervisor es que sabe, aunque tú también lo sabes, que si eres puntual, si eres responsable, si eres íntegro, si tienes un compromiso con la excelencia sí. y todo aquello. Es bueno estar consciente de eso porque eso te agrega un valor increíble. Sí. Por lo que te decía, o sea, hay muchísima gente con, con un mega currículum, con muchas capacidades, pero en estos puntos entonces se queman. Sí. Y terminan siendo desvinculados de, de la organización. Entonces, tú mismo puedes hacer ese ejercicio. ese ejercicio ¿Cuáles fortalezas yo tengo en términos de competencias blandas? Muy y cool. sacarle partida a eso, porque eso agrega mucho valor, como te decía. Ok. Ari, ¿pudieran ser las competencias duras un elemento que pueda determinar también el salario a claro. recibir por una empresa? No, realmente por ahí es que se define. Porque, como te decía, la blanda se ve ya cuando tú estás en Dentro funciones. De ella. Pero claro, las competencias duras, como es lo que tú sabes, lo que manejas. Eh, si manejas un paquete informático, si, si manejas el paquete de office, si tú puedes manejar lo que son eh, algunas algunas herramientas que hacen que tu trabajo sea de mucho más calidad, todo eso son competencias duras. Uh -huh, uh -huh. otro, otro, ¿tiene otra pregunta? No, no, continúa, continúa. Bueno, otro otro punto también interés, eh, de interés es lo que tiene que ver con, con esas ligas, que son aquellos trabajos que son extracurriculares, podríamos decir, ¿no?, ¿Qué tú, que tú has hecho? Si tú has escrito para algún periódico, te, escribe para algún periódico, para alguna revista, si tú tienes un canal de YouTube donde sí. tú das informaciones a los demás, si igual también si has escrito algún libro, eso es importante que tú lo destaques. Dentro de tu hoja de vida, porque incluso dice alguna gente por ahí de que, que los profesionales, hasta que no escriben un libro, o escriben artículos y eso, sí. no son com profesionales completos. Yo no sé hasta qué punto eso es cierto, sí. pero siempre he escuchado eso y realmente te da relevancia eso. Cuando tú plasmas tus conocimientos ya a través de artículos, de revistas, de boletines y de un libro. Ok, Ari, continúa. Eh, seguimos entonces con las referencias. Ahí tú sabes, tú pones a, a tus antiguos jefes o personas vinculadas a ti, que obviamente van a darle referencia al reclutador sobre el trabajo que tú has realizado. Entonces, cuidado, por eso es que cuando tú vas pasando, tiene que dejar huellas positivas, porque imagínate si pasaste por un trabajo y no te llevaste bien con tu supervisor, sí. ni tampoco con tus pares, Entonces, al momento de buscar referencia sobre tu persona, eso se puede constituir en un elemento discordante que puede boicotear, a pesar de que tú tengas todas las habilidades y todos los sí. talentos de que te contraten, o sea, las relaciones humanas, el cómo tú te relaciones en tu entorno laboral, el clima que tú generas ahí con tus, eso es bien importante. Muy, muy determinante en todo esto, Arilena. Así eh. es. Ya ah. hay otros aspectos que eso lo no trataríamos luego que tiene que ver es ya cuando para las entrevistas, sí. cómo tú impactar a través de las entrevistas, a okay. través del lenguaje visual, del lenguaje no verbal, de las posturas, de, de cómo hace uso del lenguaje, cómo transmite lo que lo que realmente te favorece y todo aquello por eso podríamos tratarlo también en otra ocasión pero sí, lo claro, del currículum claro que eso sí, es vital claro eso, que es, que eso sí. es vital. está pendiente para tu próxima semana traer eso porque sé que las entrevistas suelen ser muy difíciles para muchas personas y algo que siempre me ha preocupado Arisley, de la manera de vestir y la presentación todo, todo, al que momento de una entrevista eh desde la ropa, de la manera como te expresa, de la manera como tú te sientas como mira los ojos al otro como transmite el mensaje, todo eso es un mensaje eh, Ari, eh, así brevemente para dejarle por lo menos ese poquito a la audiencia ¿es correcto si yo voy a una entrevista de trabajo yo llegar con una camisa roja y una corbata amarilla? <ríe> <Ari Leida? ríe> tú sabes que el día pasado estábamos hablando de eso justamente en un programa todo depende del puesto que tú andas buscando imagínate que el, lo que andan buscando es un encargado de mantenimiento o un supervisor de mantenimiento que tienen que andar con un bombo, con aquello y con lo otro para un puesto así no es necesario que tú vayas así tan bonitillo como sí, tú siempre andas. Sí. Ahora, si es un puesto ya ejecutivo, de oficina y todo aquello, tú tienes que ir lo mayor presentado posible. Ahora, eso que tú dijiste ya es una extravagancia de rojo con amarillo. Sí, sí. No no, no, no, no. Trata de que tu imagen sea diáfana, sea una imagen limpia. No tiene nada que ver con, con el tipo de ropa que llevas, sí. si vas con chaqueta o de repente vas con una camisita o vas con colbata o sin colbata pero que sí que tú transmita una imagen, una imagen diáfana. Excelente. Ari, como siempre, qué decirte, manita, agradecido, feliz de tenerte nuevamente aquí en estos estudios. Todo el personal al verte llegar, le hicieron bulla. Ay, pero no, yo más, yo sí. estoy súper estoy feliz, el corazón no tengo tan, tan, tan, pero de felicidad. Excelente. Ari, entonces nos vemos la próxima semana. Dios mediante. Así será. Es Amigos, ya escucharon ustedes, Leida Mateo, hoy le trajo a toda su audiencia este regalo muy especial cómo preparar un currículum vitae de una manera adecuada y al más alto nivel. La próxima semana venimos a hablar cómo poder estar presentado y cómo manejarse en medio de una entrevista. ¿Qué te parece? Excelente. Señores, de esta manera yo pido a ustedes hacer una pausa para venir ya con la parte complementaria de este su espacio enfocado.